Abassusial.com es un centro comercial online donde encontrarás servicios y productos de todo tipo. Pero sobre todo, un gran compromiso social que llevamos a la práctica mediante la redistribución del importe de vuestras compras en tres frentes. Todos los usuarios recibiréis un porcentaje sobre el consumo que hagan las personas que invitéis a la web. Y también, de forma más reducida, sobre las personas que vuestros amigos inviten, creando así una cadena donde os beneficiaréis de hasta cinco niveles de comisión. A la práctica, Pasaréis a ser nuestros colaboradores, ya que nos estaréis ayudando a tejer una red cada vez más grande y más provechosa para todos. Vuestra comisión nos será abonada mensualmente y podréis hacer un uso totalmente libre de este dinero. Otro porcentaje de este importe irá destinado a ONGs. Al realizar una compra, os aparecerá un listado donde podréis escoger a qué entidad queréis dedicar esta comisión. Y finalmente, destinaremos otro porcentaje a financiar los proyectos que nos presentéis. Nuestro equipo hará una primera valoración y los proyectos seleccionados se colgarán en la web. Cada vez que alguien haga una compra, le aparecerá una lista con los proyectos que en ese momento estén buscando financiación. Y el proyecto que obtenga más votos se llevará el total de la partida destinada a este fin. Construyamos, entre todos, un nuevo centro comercial. Construyamos, entre todos, Abas Social.